Una a una hasta que consigo asimilar que mi cabeza se empieza a desestabilizar El sabor que tequila me envuelve, no conozco la manera de entenderte Y digo lo que quiero y quiero y no puedo mientras mis argumentos tienen fecha Ya no me aguanto más Ay no Me había alejado de ustedes por culpa de ese estúpido Pero ya era hora de desabogarme No me aguanto más No me había... Oh, papi Hola para allá Gris ¿Cómo estás? Ay bien tú? Bien, me imaginaba a esa Crisita diferente, como un poquito más madurita. Y si vieras la cara que hizo cuando el papá me saludó, pues. Ay, yo sé, qué pereza. Cris, Ramón, te permiso de venir. Me levanto, me mamé, me mamé, me mamé. Pero después hablamos de eso. Primero, organizate que estás como destruida. Ay, Cris, estoy en mi casa. dame tranquila. No, todo ese tiempo es invernos y ya vas a empezar con la cantareta, ¿no? Definitivamente estar sin mí te volvió muy amargada. Tienes que estar regia para nuestros seguidores. Cámbiate. ¡Ay, no! me haces el favor y apagas eso ya. ¿Quién te dijo a ti que yo quería volver a eso? Ayanto, Ayanto, yo no me esperaba esto de ti. Ah. Hola Hola, soy Anto ¿Se acuerdan de...? Ah. Ya no siento nada por Rafael Pues es que me di cuenta que yo no soy preparado para el amor Soy preparado para grandes cosas pues es que estando con una sola persona, uno se pierde muchas cosas. Bueno, pues después de pensarlo tanto, aquí estoy de nuevo. Es que no crean, no es para nada fácil volver a hablar. Es que han pasado tantas cosas. Pero yo creo que Chris tenía razón eso me va a servir como terapia. Ay, Antón, no lo puedo creer, qué emoción que hayas vuelto, yo sabía que no me podías defraudar. Cris, perdóname, pero es que estaba tan indecisa. Pero ya entendí que no puedo privar a nuestros seguidores de mis encantos. Ay, Antón, qué emocionante que hayas vuelto del todo. Ay, Cris, pero ahora sí me tienes que contar todos los detalles acerca de Rafa. Si cuando hablábamos por chat nunca podíamos hablar tranquilos ese cuentico de que se cae de la red no me lo como el todo de que se pierde uno el conocimiento ustedes se imaginan todo lo que yo podría aprender estando un mes con un ingeniero al otro mes con un arquitecto luego con un artista y luego con un periodista Pues, además también se pierde la libertad y yo no estoy dispuesto a eso ay yo sé, pues pero es que si le vieras el show la última vez que salimos lo encontré encerrado en el closet llorando pues no pensaba que estaba contigo él creía que esa era la excusa cada vez que iba a salir con otros hombres Ay, pues. no, tú sirves eres de malas, el primer hombre a que dos fiel y tú ah, sale con él. No es muy conchudo, Ay, pues, no. y eso que no es lo peor, los papás, oh. mis super suegros, son la cosa más intensa de este mundo Cris, pero al menos aceptaron la relación, ¿qué más que te quieren? Es que a mí me gusta que me quieran pero no tanto, llegaban los domingos a las 7 de la mañana, disque al plan dominguero, primero, desayuno en familia, segundo, ciclovía, tercero, misa, cuarto, es que vuelta a oriente, quinto, visitar a los abuelos, pero para la abuelita éramos amigos, porque, mmm, donde supiera, no estaría aquí contando esta historia, y que el paseito terminara echado pescado, pero, ah, uh ah, -uh iban a la casa a echarnos cantaleta por el desorden, que laven los platos, que recojan las toallas, que las sábanas estuvieran limpias, hasta se fijaban que tuviéramos pues el tendido que nos regaló la tía de solterona y que la matica que nos regalaron estuviera viva todavía. Pues, y cuando yo llegaba así, todo sensual, todo sexy, Rafael estaba llorando que porque se le murió el perro hace seis años, que porque tenía mamitis, que yo no sé qué, pues, era un desinfle total, por todo tenía que chillar. Pues sí, pero obvio yo sé que tienes muchas cosas que contarnos Yo sé. Sí. Pues mira, el paseo con mis papás de Australia fue un total desastre Primero porque mi cumpleaños fue la excusa perfecta para que ellos reavivaran su pasión Pero que va Eso se la pasaron peleando todo el tiempo Desde el primer día se notó que ahí ya no había nada Pero bueno, mi mamá se enamoró de Australia Pidió un traslado se quedó por allá, se separó de mi papá y a mí me tocó conformarme con venir a vivir con mi papá en otra casa y con una culi contenta que conoció la semana de haber llegado lo peor es que tiene la misma edad que yo ah, no pues parecen conejos mi papá parece que nunca hubiera perdido la virginidad ¡God! ay no, pero pues está super lengua y suelta has aumentado tu léxico obvio, aprendí el maestro Cocina super maluco. Y yo no voy a cocinar, pues ustedes me imaginan cocinándole a otro. Jamás. La gata pesada esa me pide prestada mi ropa, mis cremas, mi maquillaje. Hasta me pide condones. Ah Ay, no. Yo al principio me quedaba callada porque obvio no quería hacer la mala del paseo. Si a alguien iba a ser la bruja, pues que fuera ella, yo no. Estoy mamado. Rafael es un intenso, un celoso, no me deja en paz, siempre está encima de mí, me asfixia. Pues, aparte es un desordenado, deja pelos en el jabón, no lava los platos, no lo soporto. Pero un día, ¿cómo es que me coge sin permiso unos cacheteros de encaje? ¡Ah! Mis cacheteros, los apasionados. Y a cambio, me dijo que ella me iba a regalar unas brasileras de segunda. Usadas por ella. Ay, no, ¿qué tal? Ella juró que íbamos a hacer un pacto público. Como los de sangre ya no están de moda. Ay, no, pero eso sí está muy innovador. ¿Y tú por qué no lo hiciste? Pues, pero es que a Rafa solamente le faltó proponerme eso. Y ya que estamos hablando de ropa interior... Se pone calzoncillos, pues cero sensual, o sea, a mí no me inspiró el pensamiento. Ay, no, ¿y tú crees todo un seductor? No. Pero Cris, déjame terminar que no te he contado lo peor. Imagínense que me tocó ponerle candado a mi closet. O sea, no puedo dejar nada en el baño, ni en la mesita de noche. No. Amor, ¿qué estás haciendo ahí? No estarás viendo porno. Sal ya del closet, por favor. Y yo que pensé que ya había salido del closet. Véanme aquí atrás encerrado. No lo soporto, ya no aguanto más. ¿Y cómo es que para acabar de abusar, la vieja esa me manda solicitud en Facebook para aparecer en mi perfil que es mi mamá? ¿Ah? Esa gata pesada sin collar, si ¿sí es demasiado confianzuda, no. Ay, no, no, en qué momento se nos volvió esta vida un infierno. Pero yo por mi parte ya tomé una decisión y no voy a vivir más con Rafa. Y por eso vengo a proponerte algo. Nos vamos a vivir juntos.